Bienvenidas, bienvenidos. Esta es la clase introductoria de la asignatura Tecnología de Gráfica Digital 1 en 2022. Esta asignatura forma parte del área Ciencias Básicas y Tecnología de la carrera de Diseño Gráfico, junto con las asignaturas Física, Matemática, eh, las Tecnologías de Gráfica Digital 2 y 3, tecnologías de reproducción industrial y tecnología de los materiales. Nuestra asignatura se ubica en el segundo año de la carrera en este primer semestre. En esta breve introducción que vamos a hacer con esta presentación, queremos contarles nuestro posicionamiento frente a lo que es el diseño, nuestro encaje en el plan de estudio y también eh, queremos contarles cómo hemos planificado que se pueda cursar y aprobar la asignatura en este ciclo. La cátedra está formada este año por una profesora titular y tres profesoras jefes de trabajos prácticos. Y vamos a comenzar refiriéndonos a lo que dice el plan de estudios de la carrera respecto al diseño. En el plan de estudio que se aprobó en el año 2015, el plan de estudio vigente, se define al diseño como una actividad tecnológica caracterizada por su metodología proyectual y relacionada con los modos en que las personas de forma intencional y organizadamente modifican el medio natural y social, para mejorar su calidad de vida actuando sobre los materiales, la energía o la información en contextos culturales, históricos y geográficos determinados. Esto es literalmente lo que dice el plan de estudios de la carrera respecto al diseño. ¿Qué implica esta declaración? Que se está entendiendo a la tecnología como un producto cultural. Y por lo tanto, todas las decisiones que la atraviesen y que la involucren van a tener consecuencias sociales, políticas, económicas. Esto implica, como lo dice Richard Buchanan, que el diseño no es entendido simplemente como un ornato de la vida cultural, sino que es comprendido como una de las disciplinas prácticas que siempre plasma valores en su acción de transformar ideas abstractas en productos específicos. Esto es, que en toda obra de diseño van a estar siempre presentes valores, los valores del diseñador, porque es un producto de la cultura humana. Si nos referimos específicamente al diseño gráfico, que es una de las ramas del diseño, eh, acordamos con María Ledesma eh, que si bien el diseño gráfico no es lo mismo que comunicación, no, es, no se puede entender como sinónimo, sí se lo puede caracterizar como una forma específica de comunicación, específica porque apela al canal visual a través de medios que van a establecer una distancia entre el emisor y el receptor del mensaje y cuyo carácter siempre es colectivo, es decir, es de uno a muchos. Esto implica entender al diseñador gráfico como un especialista en mensajes visuales. En mensajes que deben ser detectables, atractivos, inteligibles, pero no solamente cumplir con esas condiciones, sino que, y en particular, en nuestro contexto tratándose de una universidad pública, estos mensajes siempre deberán estar comprometidos con hacer una contribución positiva a la sociedad y al bien común. En este contexto, nosotros entendemos que la formación de ustedes como diseñadores gráficos va a requerir de la conjunción o de la convergencia de aportes de saberes de diversos campos epistemológicos. Entre esos campos podemos mencionar eh, la matemática, el proyecto, la semiología, la historia y también la tecnología. Y lo que va a caracterizar a estos aportes es que todos, como nos dice Norberto Chávez, deben estar vertebrados o estructurados a partir de lo que él llama la teoría de la práctica para referirse al oficio ¿bien? es decir que eso debe ser el estructurador de todos estos aportes es así entonces que desde el plan de estudio y desde el área que en el plan de estudio, el área de conocimiento que en el plan de estudio se define como ciencias básicas y tecnología, uno de los propósitos es contribuir a la formación de los estudiantes en la prefiguración digital que involucra la acción proyectual en la concreción de esa acción proyectual en piezas específicas de diseño gráfico y en la construcción de una mirada crítica frente a la variable tecnológica que atraviesa estas, estos dos procesos. Entonces, el campo de conocimiento que aborda nuestra asignatura en particular es el campo de la tecnología de gráfica digital. Nosotros definimos ese campo como una intersección o un solapamiento entre el campo de la tecnología computacional y el campo del diseño, ¿bien? Pero es un campo propio del diseño y nosotros lo vamos a hacer a abordar específicamente desde la mirada de un diseñador gráfico. Nuestro aporte entonces en tecnología de gráfica digital va a ser tratar de, de abordar conocimientos, procesos, herramientas y técnicas que permitan la construcción y el manejo eficiente de gráficos en la computadora. Entendiendo por gráficos tanto imágenes y como texto, y no de cualquier manera, sino siempre usando la computadora de manera reflexiva y crítica. Y aquí vale una aclaración porque este año como la, el, el, el, todos los años nos ocurre que cuando nosotros preguntamos expectativas que tienen para el cursado de la materia, muchos estudiantes eh, muchos y muchas estudiantes responden que quieren eh, formarse en el manejo de programa. Eh, bueno, les vamos advirtiendo que eh, la formación en el manejo diestro de programas no es un objetivo de esta asignatura, aunque sí es una consecuencia. ¿bien? Eh, nosotros eh, no esperamos que ustedes se conviertan en operadores expertos, sino que lo que vamos a abordar. Es una mirada crítica sobre el software y sobre el hardware que nos permita poder seleccionar el mejor software para el problema que tenemos, al que tenemos que dar respuesta y nos permita abordar el aprendizaje de cualquier software de manera eficiente y rápida. Vamos a hacer hincapié en todos los fundamentos que subyacen al manejo de estos softwares, y eso va a ser lo que nos puede facilitar esta captación de la lógica de los programas y esta, esta mirada que nos permita valorar críticamente qué es lo que nos conviene. Muy bien, esta ha sido nuestra introducción a la asignatura y antes de despedirnos para invitarlos a continuar con las actividades de la clase que están en este blog, eh, nos gustaría contarles acerca de los referentes que hemos citado en esta clase y en los que nos hemos apoyado para definir nuestro posicionamiento frente al diseño, al diseño gráfico y la tecnología. Richard Buchanan es eh, un profesor de diseño de Estados Unidos, eh, un referente de gran prestigio, que trabaja en Cleveland, Ohio. Norberto Chávez es argentino, si bien eh, desarrolla gran parte de su actividad en el exterior, ha sido profesor de teoría del diseño gráfico en la carrera de diseño de la UBA, y es de diseño gráfico de la UBA. Y eh, eh, es ensayista, docente de cursos de posgrado y eventos de diseño y comunicación. Y María Ledesma también es argentina, eh, trabaja en la FADU UBA, es doctora en literatura moderna, profesora, investigadora y especialista en teoría del diseño y de la imagen. Respecto de estos dos autores, hay abundante bibliografía, libros en la biblioteca y estaría buenísimo que comenzaran a conocerlos. Muy bien. A continuar con la clase entonces.